Hoy que estamos, eh, todo el mundo desvelado, hasta Pepe Soto se desveló, imagínense, con el tema de la resolución miscelánea fiscal que parece, parece que prometía mucho y sigue prometiendo y nos vamos a, a quedar con la última parte de esa palabrita, pero bueno. Bienvenidos, mis estimados, acuérdense, rompiendo paradigmas, un lugar diferente en donde te vienes a informar de manera diferente, relajada, tranquila, este, aquí entre amigos y hablando de amigos, le doy la bienvenida a mi estimado maestro Efraín Salvador. Bienvenido a este último episodio del año 2021 de Rompiendo Paradigmas. Muchísimas gracias, mi querido maestro Martín, mi querido maestro Pepe. Pues ya estamos aquí en la última emisión de este año. Muchísimas gracias, la verdad, por la invitación para compartir con ustedes, para eh, pues estar participando en Rompiendo Paradigmas. La verdad que ha sido un gustazo durante todas estas emisiones que he tenido el privilegio de compartir con ustedes y con nuestros amigos. Así que bueno, pues hoy en la última emisión eh, con nuestros queridos paradigmáticos hablando sobre este tema de la resolución miscelánea. Así que pues un gustazo, un gustazo estar compartiendo con ustedes. Igualmente, mi estimado maestro Efra, y no puede faltar el que levanta el rating, el que levanta pasiones, el que le pone su altar al famoso astro, mi estimado Pepe Soto, bienvenido a este rompiendo paradigma. Bueno, estoy aquí trabajando, elaborando CFDIs, ya que tenemos que doctorarnos ahora en la elaboración del, del CFDI. Oye, qué un es caso está esto del CFDI 4.0. Estoy viendo de papeles, estamos a punto de cerrar el año, necesitamos gastos, gastos, gastos. Hay que comprar papelería, hay que comprar una silla nueva, una computadora estaría bien. Bueno, mejor me compré un monitor para estrenarlo aquí en Rompiendo Paradigmas, ¿cómo la ve maestro Martín? Muy Muy gusto, saludos años a años. todos los paradigmáticos, bienvenidos. Con razón te veo más claro, más fuerte, te escucho. Mis estimados, se supone que el astro iba a estar, creo que le faltó secar algunos platos, entonces nos amenaza con llegar en breve, ¿no? Pero bueno, igual el maestro KC creo que andaba ahí recolectando un poco de aguacate para la cena de Año Nuevo, Así que esperemos que en breve se conecten. Muchachos, tuvimos esta semana, todo mundo apostamos, creo que las apuestas estaban divididas en uno de los programas que tuvimos antes de cuándo iba a ser publicada la famosa resolución miscelánea fiscal para el 2022. Si no me recuerdo, apuntaban por ahí el astro 22, 23, por ahí. Y la mayoría decíamos, nos pues, van a ser inocentes, pero no. Fue un anticipo a la inocencia el 27, de diciembre se emitió oficialmente la resolución miscelánea y todo el mundo como loco, yo antes de recibir un recado o un mensaje ya estaba lleno de toda la miscelánea ¿no? y por ahí mandaron, el 28 mandaron un archivo que me encantó cuando vi el título, no resumen de la resolución miscelánea y no tardé en abrirlo cuando me dijeron hay que leerla ¿no? entonces me hicieron inocente, pero bueno Estamos ya inmersos en cierre del año, la última semana de este año, de este mes, y listos para compartir lo que hemos podido leer de la resolución miscelánea, que nos deja en algunas cosas un mal sabor de boca, en otras cosas creo que todavía seguirán algunas interrogantes, pero ni se apuren, total, hay modificaciones posteriores, la, ¿cómo es el anteproyecto del anteproyecto, entonces esto no ha acabado, ¿no mi estimado Efraín? Así es, mi estimado maestro Martín, totalmente de acuerdo. Ya no tardarán en sacar, esperemos que no sea en esta semana, ¿verdad? La primera versión anticipada de la de la resolución miscelánea 2022. Ojalá y no sea ese el caso. Ya estamos trabajando con esta versión. Y hay una de las grandes dudas que, que hemos visto y que han transcurrido en esta eh, pues situación de información en materia fiscal con este reciclo o recicón, ¿no? Este, esta situación. Y hay muchos que ya están preguntando sobre el escrito que se debe de presentar, en dónde sí. se debe de presentar. Y hay quienes ya lo quieren presentar, mis maestro, o, mis estimados maestros y amigos, el 31 de diciembre del 2021, pues será imposible porque el régimen comienza su vigencia a partir del 1 de enero del 2022 y hay que recordar que ese aviso para poder optar para estar en el régimen simplificado de confianza, bueno, pues se tiene que presentar a más tardar el 31 de enero del del 2022. Entonces, bueno, habrá que esperar, no nos eh, obliguemos a situaciones que por el momento son inaplicables. Eh, uno de los primeros artículos más importantes que tenemos que leer cuando se publica la resolución miscelánea en el Diario Oficial de la Federación, es cuando comienza su vigencia, y eso viene en el primer artículo transitorio. Su vigencia va a ser a partir del primero de enero del 2022, y hay uh, muchos amigos, muchos colegas que, um, no sé, hay cierta confusión como si esta resolución miscelánea ya empezara a tener su vigencia desde el 28. Se publicó el 27 y entonces el 28 ya comienza su vigencia y ya tenemos que cumplir con toda la serie de, de mecanismos que se establecen. No, tranquilos, empieza su vigencia a partir del 1 de enero del 2022. Y entonces, bueno, pues ya veremos en ese momento el tipo de escrito, ante qué autoridad, ante cómo lo vamos a presentar, seguramente será a través de mi portal, y, y bueno, pero eh, todavía no nos anticipemos con ese escrito, ¿no? Ni siquiera tenemos, por decirlo, algún modelo eh, para poderlo establecer. Entonces, bueno, pues, es eh, una de las primeras reglas, ¿no? ¿Cuándo comienza la vigencia de la resolución miscelánea? Primero de enero del 2022. Entonces, ahí nada más para que lo recordemos y estemos al pendiente del tema. ¿Qué tiene, maestro Efraín Vamos haciéndolo de una vez, ya que estamos aquí en caliente y entre cuates vamos redactándolo, o sea, que dice, vamos a ver qué dice la regla, y ahorita nos lo inventamos, vamos a sacar la primicia del, del escrito, aquí vamos a romperle la regla y vamos a, a redactarles ahorita en el transcurso de, de la sesión, no se vayan porque Maestro ahí nos va a Interesante. dar Interesante, sí, borrador. claro, claro le, le hacemos un borrador para saber cómo se tiene, qué, qué elementos tiene que contener el escrito, por supuesto que sí, y lo vamos a estar checando. Que por cierto, no todos tienen que presentar el escrito, ¿no es eh, Personas físicas, para poder optar, sí lo tendrían que presentar. Personas morales eh, tiene, van a ir de forma directa al, al recicón, ¿no? Entonces ahí prácticamente queda fuera el, el, el escrito. Sin embargo, bueno, pues, ¿qué es lo que se...? Eh, es que la, la modificación desde, no de la resolución miscelánea, sino desde que se publicó la reforma, establece que en el caso de personas morales se debe de presentar un aviso para estar en el régimen de confianza, pero que si no lo presentamos, entonces la autoridad lo, lo presenta, bueno, la autoridad hará los cambios con base en el cúmulo de ingresos que se tengan en el ejercicio del 2021. Pero es para personas morales. La gran pregunta, bueno, si, si la obligación es de estar en el régimen simplificado de confianza porque el artículo comienza, deberán tributar en este régimen las personas morales que sean constituidas por personas físicas únicamente y que no hayan rebasado de 35 millones de pesos. Ese deberán, pues parece obligatorio, por lo tanto, en donde queda un aviso, cuando la norma nos obliga a tener que presentarlo. En cambio en personas físicas, la redacción cambia sustancialmente porque señala, podrán optar por tributar en este régimen estas personas físicas, ¿no? Y entonces ya la situación podría ser un poquito diferente. Entonces, para las personas físicas, en mi opinión, pues sí, tendríamos que estar presentando ahí un, este, un aviso, ¿no? un escrito para decir yo opto por estar en el régimen simplificado de confianza. Y estaba leyendo, si no me equivoco, regla 3.13.23, que establece la presentación del aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 71 diagonal CFF, aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones contenidas en el anexo 1A. A los muchachos que están en línea, que no nos ven, es pues que como estamos tan feos, no valió la pena mostrar nuestras caras. No, estamos este, aquí con una, una este, intervención de los, del algoritmo maldito del SAT y de Zuckerberg que se han unido en esfuerzo. Pero ahorita vamos a regresar a pantalla, ¿no? Pero nuestras bellas voces siguen al aire, ¿no, mi estimado Pepe Soto? Sí, a lo mejor no es cuestión de que le den eh, eh, F5 a su navegador a mí me pasó la, la, la sesión anterior y cuando le di F5 se, se actualizó la página y ya me pude ver. De incluso les había mandado un mensaje a los, a los muchachos. Parece que es ese problema. ya A mí ya me está sucediendo aquí otra vez. Yo la verdad le voy a decir algo. Ah, ya sé. Ay, espérame, ¿quién es este? Espérame, tenemos un infiltrado. ¿Quién es ese niño? ¿Quién invitó a ese niño? Este es el picante de los tacos de allá abajo, que no le dije que le pusiera... De esos habaneros que cortamos nosotros, ¡ah, su madre! Está buenísimo, Oscar. Corazón, hasta te no diferente. no esté comiendo tacos ahorita, ¿no? Pues, lo lamento para ustedes, ¿no? ¿Cómo están mi Martín, Efraín, Pepe, Enrique? Este... ¿Dónde anda Enrique? Ya llegó el maestro casé Ya llegó el Kike, ya llegó. Y yo súper enchilado. Oye, pero... Insisto, no te enojes, ¿quién, es pues? ¿Quién es ese niño? Oh, no, no, no, súper enchilado, no por la, re, por la resolución miscelánea, no, no, no, güey, sino por los tacos, que la verdad sí está con mucho picante, cabrón. Ahorita vamos a hablar de la resolución. Mi Efraín, tú que sabes todo, tú que vienes con todo el power, ¿no? Este, ¿Cómo quedó el régimen de confianza? ¿no? Pero ahorita lo vamos a hablar. Martín, Martín, tú que tienes el poder de la palabra, de todo esto que va a fluir. Tinos, Tinos, ¿tú manejas? Fíjense, estaba leyendo la, estas reglas misceláneas y hay una que me sonó como al serpientes y escaleras, ¿no? ¿Se acuerdan que en, el, en los programas pasados platicamos, oye, el límite tres millones y medio persona física, ¿y qué pasa cuando se salga de los tres y medio? y sabemos, pues a lo mejor apostamos a que ocurre lo mismo que con el RIF, ¿no? Pero estaba viendo esta regla interesante de que es serpientes y escaleras para mí, ¿no? Que en el momento en que sobrepases ese límite o que no cumplas con los requisitos para estar ahí en este régimen, pues vas a hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, haz de cuenta que en agosto te cayó un negocito muy bueno, te brincaste del límite y te dice, pues, ¿qué crees? De los meses anteriores, presenta complementaria bajo el régimen que te tocaría de no haber entrado a este régimen y pues puedes aplicar los pagos que hayas hecho bajo este régimen, ¿no? Que en materia del aplicativo, entiendo que son dos formularios distintos, y dice Cruce, no sé si lo van a poder hacer, pero son algo interesante, ¿no, muchachos? Fuertísimo, Efra. ¿Qué me podrían decir al respecto? Porque, ah, pues resulta ser que ahí vas con el régimen de confianza, ahí vas a toda madre, bien chingón, y de repente, en el mes de junio, saltas tres millones y medio. Y pasaste, güey, y te encuentras en la sección primera del capítulo 2 del título cuarto, actividad empresarial y profesional. Y entonces te dice la ley, te paso para allá, pero aparte de que te paso para allá, el pinche problema va a ser, aparte tienes que hacer una serie de... Complementarias, complementarias, para que presentes tus declaraciones de forma correcta. ¿Qué me dices, miefra? Pues totalmente chingadaso. Golpeadora la regla miscelánea. No, no, no, no, no, no lo digas así, golpeadora, es chingadazo. <risa> Porque efectivamente, la, Raquel, la, ley, Raquel, la ley te dice. Si nos, estás oyendo, si nos estás escuchando, Tía Raquel, no es en contra tuya, en verdad, no es en contra tuya. Adelante. Sí, pero, pero, pero efectivamente, o sea, la, la ley es muy clara, ¿no? Cambias de régimen a partir del mes siguiente a aquel en que superes el supuesto de los tres millones y medio. Hoy supero en agosto, entonces en septiembre tengo que cambiar para estar en el régimen general a partir de ese periodo. Pero ahora la regla dice, bueno, pues una especie de recálculo, ¿no? Uh -huh. Resulta que te equivocaste, no pudiste haber optado por el régimen de confianza y te regresas a tener que reformular todos los pagos provisionales solo por el hecho de no haber cumplido los tres millones y medio durante el ejercicio. Y entonces, bueno, pues... Eh, claramente se puede observar que hay una cuestión ahí atentatoria, porque. Oh, atentatoria, pasada de lanza, güey. O sea, <ríe> machadita, o sea, con todo el pequeño interés, ¿no? ¿Mi Enrique? ¿O qué dirías? Marchado, sí, la verdad, que... es todo el power, no hay manera de evitarlo. Pues evidentemente. Me, eso es contradictorio de lo que dice el Código Fiscal de la Federación, que dice que una vez elegida una opción al inicio del ejercicio, la misma no podría vararse durante el ejercicio, entonces, a la mitad del año, ¿sabes qué? Olvídalo, no eras esto, siempre eres esto. Está medio raro. ¿no? Mi, mi Julio Constantino ahí andaba arrojando este, o comentarios, ¿no? Pero déjame te digo, a, así como salió el grillito, le dijo, cu, cu, cu, cu, porque se pasaron el código fiscal por donde tú quieras, ¿eh? Y digo, en julio, ahorita si me está escuchando, tienes toda la razón, cabrón. El pedo es que se lo pasaron por donde menos piensas, ¿no? Oye, y además este, no puede ser complementaria, ¿no? Porque son dos regímenes diferentes, ¿cómo complementar? Si no es presentado normal. Correcto. Y hasta en los aplicativos, yo, yo me metí el año pasado en una bronca porque se cambió de régimen la empresa y fue un desastre para poder acreditar pagos provisionales. No entiendo cómo va a funcionar esto, pero, hijo, no me esperaba una locura de este tipo, de este tamaño, ¿no? ¿Ustedes sí? No, la verdad, no. Pero a preocuparse los grandes corporativos, las grandes empresas que tienen a su conglomerado de abogados y contadores, ellos que se preocupen, nosotros vamos a dedicarnos a, a la raspa, a la raza esa que no cuenta con ese gran cúmulo de, de equipo de trabajo a su alrededor. De <risa> ¿De qué te preocupas? Buen punto, ¿no? Porque, y además... Quique, traes ¿Sí? la, la poderosa, traes puesta la... Por favor, o sea, ah. acuérdate que para el programa de Rompiendo Paradigmas tengo de poner en mis mejores galas. A ver, muestra las galas. Señores, sí, él sí se la puso. A ver, a ver, Pepe, ya, dije, ya nos ya dijeron. Ahí, Efra, ya nos dijo el vigilante que ya la recibiste, ¿no? Ah, ahí está, mi Efra. Le a Martín, ¿dónde la trae? Este, sí, sí, entonces decíamos, el, el picado de confianza. Es que se rompió con la taza, güey. Eh. Ah, te rompió con la taza, Ah, ok, ok ah, Ahí está, ahí está. La mía, porque yo no la tengo aquí No sé por qué no está aquí, Demonios. Para que, ¿A que vean ya no nos... ¿Perdiste una apuesta o qué te pasó? No, no, no, no, vengo llegando Con los tacos super. No, yo digo con el bigote y todo no, eso, ¿qué? Okay. ¿Perdiste una apuesta o okay. qué? Ah, de esta, de esta, de esta No, fíjate que mi señora me dijo que, que quiere cambiar de look ¿No? Entonces me quiere cambiar de No, de le... Acción, le, le, no, no como dijo, el TPD dijo, pasa al 4.0, pues el, el Toño 4.0, güey. No, espérame. Este, dijo que quería cambiar de modelo, ¿no? Que tú te cambiaras para aparecer otro modelo. ¿Entendiste? Que claro, claro, No quedó claro. Al... No quedó no claro. Es como una regla miscelánea. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿De modelo, de galán o de qué es lo que va a cambiar? No, no me queda no, claro. No sé, claro. Pero me dijo, rasúrate, ¿no? Entonces me dijo, quítate todo. Y ya con esta boinita de, de, de, este, del padrino, ¿no? No sé si ustedes vieron la película 3 del padrino, pero sale igualita, ¿no? Ahí está el modelo, por si se lo quieren comprar ustedes, ¿no? Martín, rompiendo paradigmas, entonces, la sudadera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Está yendo la señal. Entonces, muchachos, bienvenidos a rompiendo paradigmas. Ahorita vengo, voy por mi sudadera. Ahorita vengo, aquí la tengo al lado, seguramente. Órale, va. Si quieres regresar dentro de una hora, no hay ningún problema, eh. No hay, no hay problema. Eh, no de grosero. No te esperamos, no hay cuidado. Vamos a tener con aquel pendiente que. Nombre. No, ¿no? Sí, no más, no mandes saludos, por favor. Bueno, hablando de saludos, saludos a Elia Guerrero. Bonita noche para ti también. Qué bueno que te conectas con nosotros. Bueno, Antonio Cuevas nos ha mandado 50 estrellas. Un saludo, un abrazo, gracias. Sol Pantoja, saludos también. A mí, este nickname me encanta. Richie Flow, Diamond Love. Ese es, me encantó. Yeah. Ahí, yes. uh, welcome to the Rompiendo Paradigmas. <risa> eh, Manuel Guapo Ben, otro. Ese es como parecido al de Pepe Soto. Hey. Buenas noches, saludos. Juan Antonio Cuevas desde Tampico, Tamaulipas. Saludos a Malena Munibe. Ah, Georgina Nungaray, buenas noches. Sol Pantoja nos manda 50 estrellas. Te Sin has bien, ganado fin un de beso año, Gracias. De Pepe Soto a la distancia. Dani, Dani, Dani, en complementarias más recargos de actualización. Buena pregunta. No dice nada de eso, ¿verdad, mi estimado Master Kike? Nada. Absolutamente Entonces, nada. Y no dice nada. Yo tampoco digo nada y no pago nada, ¿no? Aunque sigue siendo una locura. Oye, ¿quiere decir que entonces sí tendría que enviar mi contabilidad o no? ¿Los cuatro millones? ¿O, o cómo le hacemos? Mira, sí existe la regla. Uh -huh. Pero dice personas físicas con Correcto. actividades empresariales. Una, una, un granito más para ese tema. Oye, esa no es la sudadera de Rompiendo para? El... Ah, no, no, no es WIP. No, no, no, ni, no, ni eso le atinas. ¡Ay, disculpe. ¡Córtale, Superportero, portero, no, córtale! ¡Atájalo! Superportero. Saludo ¿Sí? no, a Zaragoza, le mando un abrazote, cabrón. le mando un abrazote a José Alfredo Zaragoza, que está en contacto fiscal, que está en su programa. Discúlpeme, no era esta. Uy, a, alguien le rogó la idea de las sudaderas. ¡Córtenme, córtenme, córtenme por favor! Para ponérmela de rompiendo paradigmas. Corte. No es que no era exclusivo Córtame, de rompiendo paradigmas. Toño Solar. Toño Solar? Solar. Hijo eso. Su... <risa> los... Bueno, sigamos con los saludos. Si les parece Maestro. Sí, ¿No? mejor. Luego se burlan de los que dicen mal el nombre en el programa. Se <risa> no, una claro, cosa. De otra me equivoqué. Me, me equivoqué con una empresa y me, me sucedió la enricada. Ah, Ay, No, sí, güey, Es el pinche nombre de otra marca cuando era otra, cabrón No, no me metí en un santo pinche problema que me despidieron, güey, para el 2022 Sí, ya Ya no estoy en esa marca, discúlpenme ustedes, ¿no? Este, pues hay más marcas que promocionar No bueno, lo digo sin Ya la cagué, cabrón <risa> No bueno, lo digo sin estuvo buena es una nueva versión de la cruz azuleada, ¿no? Pero bueno. La cruz azuleada, exacto. Rosario García, saludos. Despidiendo el año exactamente con todos ustedes. Bienvenidos a Rompiendo Paradigmas. Lili Montes. Eh, no conocías al maestro Antonio. Ah, caramba, yo tampoco lo conozco. Yo conozco al astro. Este contador Fidel, saludos a San Felipe, Baja California. <coughs> Lili Montes, ¿quiere una sudadera? Sí, pues próximamente Toño se va a poner la de La Franca. Ya, la ya pueden pedirla, manden un mensaje, manden un mensaje de, oye, yo quiero mi sudadera, y ya el equipo de censo ya se las puede mandar, ya les va a decir este, qué requisitos, etcétera, cuál es su nombre, no, porque la pueden personalizar, entonces les va a quedar padrísima, padrísima. Que suban país, una foto, ¿no, Antonio? ¿Cómo? Que suban, que suban una foto con la sudadera. Exacto, mi estimado Efra, una una, una fotito ahí para, para presumir que ya les llegó, como mi estimado Efra que nunca subió nada va, pero por eso. <risa> ah, también, la sí, wey. Wey. Ah, wey. ah, disculpen. ¿Y los que dicen, rifaste si sí llegaron? Si sí llegaron los que rifaste la vez pasada. Silencio sepulcral. Sí. No, no sé ustedes, pero yo estoy con la enchilada de esos pinches tacos que hasta me, re, me vivieron, ¿eh? Bueno, al rato vas a sufrir. Se están escuchando, sí. mi señor Martín, entonces que nos pongan en el chat si ya recibieron su sudadera los ganadores. Ah, buen punto, no sean malitos. Ah, hay eso, bueno, <ríe> buen punto. ¿Eh? Virginia Nongaray nos manda 75 estrellas, mi estimado Enrique. Mándale un beso, Quique. Un beso, Quique. Déjenme les digo: llegó a 24 mil reproducciones el video que hizo Quique por ahí de los depósitos en efectivo, mi estimado Quique. Ya eres un youtuber, ya eres un blogger, cabrón. Un blogger con, o sea, no de los de Con Ume. No como los de mentiritas, muchachos Y sí, ya, estoy, estoy viendo a ver qué, qué tipo de marca de agua le pongo a mis dibujitos, ya ves que está de moda agarrar una regla miscelana y ponerle un logo de color ah sí ¿Y los yo, ah, ya no, lo hice, yo ya lo hice también Yo ya le puse un no, sellito yo neta, de no, cochinito a mí. No se me dan. Yo, yo hago interpretaciones de lo que yo creo y lo que yo pienso eso de copiar los textos legales como que no se me dan Oye, hablando de eso, Enrique, ¿qué, qué regla nos puedes comentar que te haya llamado la atención? hijo la neta, la que más me gustó Pero que más me molestó Fue la de la carta porte ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Si la pasaron hasta marzo No, deja de eso Tengo cuatro años aprendiéndome De memoria la méndiga regla 2719 <risa> Cuatro años aprendiéndome la méndiga regla 2719 <risa> la que Hablaba del tema 2719 La regla 2719 Y va saliendo a la nueva miscelánea y Ahora es la 2771 <risa> te la murieron, disculpa. Y, y te, quejas, te quejas de los packs ¿no? Que te cambian, te hacen parches. Muy pues sí, ya, ya dije, ya, pues ya, olvídenlo. Ya, ah, a la 2719. ¿Sabes qué es lo más ridículo del asunto? Que acaba de publicar comunicaciones y transportes que el complemento carta aporte y la carta aporte de comunicaciones es igualito conforme a la tercera resolución de modificaciones a la miscelánea. ¿A es, no den, el primero bien. de enero no sirve. A la anterior. ¿Por oh, qué? Claro. Porque habla de la regla 2719, y el primero de enero esa regla no dice... Ya me <risa> Pinche becario, no existe. Se mueve, se mueve, se mueve, se Li mueve, literal, lo que habíamos hablado, mi estimado Efra, todo se iba a mover con la resolución miscelánea, güey, todo se iba a mover, ¿no? La, la verdad que hay veces que esperamos más la resolución miscelánea... Que la propia reforma fiscal, ¿no? no porque la, la, la reforma fiscal bueno, para, parece que ya tienes un panorama, pero muy general, pero ya cuando viene la resolución miscelánea, aunque es como si fuera... Mi amigo, mi amigo, mi amigo, amigo, así, amigo, amigo, amigo, mi amigo, amigo, amigo, amigo, ¿no? Espérame, me, mi, me abrazo, mi amigo, mi amigo, déjame abrazo, ven luego. Este, él ya había pronosticado, güey, ¿no? Y le atinó a todo. Perdónanos, perdónanos por no, por no, por no creer en ti. Martín, por favor. Válgame Dios, perdónalo, señor, que no sabe lo que dice. Enrique. Yo no voy en carne, el que que. Perdónanos, güey, perdónanos, la tenía la realidad. MB había sido la realidad de la realidad, ¿no? Pero te doy, te doy la palabra, Efra, te doy la palabra. Sí, te digo, pues al final. La resolución miscelánea como que viene, eh, estamos acostumbrándonos a que sea a través de la resolución miscelánea que se legisle, que se dé la interpretación de las normas, ¿no? Y cómo deberíamos de cumplir cuando esta, esta cuestión del, del cambio que comentábamos, de que cuando tú rebases los tres millones y medio te tengas que regresar y volver a recalcular, pues la sugerencia sería, señores, todo aquel que opte por irse al régimen simplificado de confianza, que cada mes vaya haciendo su doble cálculo, ¿no? Para saber que en el momento, para, para ir midiendo sí. cuánto es el impacto en, en el momento en que lleve a superar los tres millones y medio. Sí. Entonces ya no, no se trata solamente de un cálculo sencillo, como se aparentaba, de decir, bueno, tú nada más calculas eh, los ingresos cobrados, le aplicas el porcentaje y listo, es lo que te toca pagar. No, ahora tengo que ir monitoreando lo que tantas veces se ha comentado sobre las deducciones. Muchos dicen, es que ya no voy a requerir deducciones pues, ten cuidado de no rebasar, porque si rebasas y no tienes deducciones, entonces, pues, ¿cuál va a ser el impacto económico tan grave que puedes llegar a tener, no? ¿Cómo, cómo, quedaron, ¿cómo quedaron, Martín, esos compas que andaban diciendo que no era acreditable el pinche IVA, güey? Ah, sí, porque ya lo no habíamos había... dicho desde un principio, sí. ¿no? ya lo habíamos dicho, a ver, a ver, a ver, no es que te prohíba, es que dicen, el cálculo no vas a utilizar las deducciones, que es otro pedo, ¿no? Y, y mucha gente, no, güey, que no vas a poder conforme al 5 de la ley de impuesto al valor agregado, la chingada. Y hubo hasta videos en, en YouTube, en Facebook, la chingada. Nada más TikTok, quedaron en TikTok, per... TikTok ¿no? Instagram y, y Twitter. quedaron en completa vergüenza, Martín. Ah, y más dando cursos, ¿no? Sí, definitivo. Sí, güey, Decían, el IVA se va a pagar enterito, ¿no? Porque, híjoles, por la literalidad, ¿no? Sí. Ahora sí, ya, y yo creo creo que todos teníamos claro que eso iba a seguir igual, sin ningún problema. Incluso el tema de la contabilidad, que perfecto, de IVA sí tenía que llevar contabilidad. ¿Eh? Era, era lo mismo. IVA, dijimos, ¿Eh? era lo mismo, pero salió una regla diciendo eso, ¿no? Pero y, no, no podíamos decirle a los chamacos, ¿estás de acuerdo? A, a, a, a, a los que te... Oigan... ¿Y cómo quedó? ¿Cómo quedó? Entonces, ¿si ¿sí voy a mandar Dios o no voy a mandar Dios si estoy en recico? ¿no? Porque era la clásica pregunta. Tampoco tenías que aventurarte a decir, no, güey, ¿no? Porque te iba bueno, a decir... Es, es, es no, vi? pero lo del IVA sí. Ah, no, sí, pero la DIO... Te iban a la a decir, dios es de IVA, ¿no? Te, sí. te iban a decir, pero ¿dónde diste? Oye, te iban a meter en pedos. Por cierto, si te cambias y te regresas al otro régimen, ¿qué va a pasar con la DIOS? Entonces sí, preséntala. Entonces sí envía la contabilidad. Puta, no, no te digo. Por eso es digo que... que... No, uh, por, eso uh, está, uh, por eso está la regla que dice que no es necesario enviar la contabilidad ni la DIOS. ¿Le da Para el reglamento, ¿no? Tal cual. No me revuelvan a los chamacos, por favor, porque luego están mandando un mensaje de... güey, pues, entonces sí o no. <risa> es que eso dice esa regla miscelánea. Sí... Mientras no te pases. Si te pasas de lanza, no. Entonces tienes que andar cuidado si te pasas de lanza o no. Está muy cabrona esa pinche regla, ¿eh? O sea, te deja abierta a, a mí, en lo personal, a más dudas que aclaraciones, ¿no? Pero pero si observamos, la regla está pretendiendo dar una interpretación. Nosotros hemos interpretado el tema en el sentido de que cuando rebases los 3 millones de pesos, ya no eh, te regresas a partir del mes siguiente al régimen general o al régimen de de arrendamiento. Eso es lo que, eh, de manera histórica, si lo queremos ver, siempre ha sucedido. Cuando alguien cambia de régimen, a partir del mes siguiente me aplican las nuevas reglas, ¿no? No habíamos estado en un supuesto de este, de este tema como la regla miscelánea, lo, lo que entiende. Entonces, yo me puse a analizar cómo es que la autoridad lo está interpretando para motivar la existencia de esa regla. O sea, si la norma fiscal fuera clara, no tendríamos necesidad de regla. Voy a poner un ejemplo. Si el tema del IVA acreditable hubiese quedado dentro de la reforma fiscal señalando no importa en el tema de reciclo, eh, ya no habría necesidad de la regla porque todo estaría totalmente claro, ¿no? Adelante Toño. Aquí Mor, Mor nos dice saludos a todos, menos al maestro Toño porque dice muchas palabrotas no uh. uh. estamos en el show con Polo Porque me van a a Por eso no salgo los demás programas. Estamos Por en el programa de... ¿E -e -e Toño, Toño, no, Toño Ya no. ¿Te ¿Te a... el payaso tenebroso <risa> <risa> Toño el payaso tenebroso. <risa> ¿Algo, así, algo así, more more, o sea, eh, aguanta, aguanta, aguanta. Son palabras, pero fluye, fluye, fluye. Para sacar sí, el fluye. estrés, sacar el estrés, sacar todo lo que. ¿Acuerdas? Todo, todo lo que promovo no esta resolución es el de final de año, <ríe> ¿no? O sea, no pasa no, nada. En el cierre, cabrón. Como usted no está con la pinche temperatura, a ver cómo nos cuadra y cómo pasamos al régimen. ¿Qué pasó, pasó con las la <ríe> sociedades civiles, ah, cabrón? ¿Qué pasó con los.? No, con... Para mí me van a dar en la madre, güey. No, o sea, no. No tuvo madre, Raquel. Te pasaste de lanza, te pasaste de lanza, con todas mis palabras. No, Raquel, si me estás escuchando, te pasaste de lanza. Ahora dile sin llorar, por favor. Los anticipos a rendimientos, ¿Sí, no te chingados los voy a meter, si no, no, no viene nada, nada, nada. Señores, no, Es todo lo que tengo que decir. Ya, bueno. ya hizo su catarsis para el TikTok, ya, ya lo vi ya, ya, ya, en algunos bien. otros, ya. Estaré ahí. Sí, no, no. Y súbala, súbala al TikTok, que está chingón. <risa> Ese ya quedó para el TikTok. ¿eh? Raquel, Raquel eh. si sí te pasaste delante. Déjeme este, decirles, esta, muchachos. Si sí te pasaste delante con las sociedades civiles, ¿cómo voy a cobrar, cabrón? Mejor meto a mi primo, cabrón, como... Presta Como, este como nombre, régimen de confianza, ¿no? Y, y parece que... Estamos con afección sección de estrategia, estrategia <risa> Eh, es, es como decirle a los niños, ¿no? No hagan esto en sus casas porque puede ser peligroso, ¿eh? <risa> Rompiendo paradigmas, muchachos, también sirve para hacer catarsis, para sacar el FUA, para sacar el estrés. Por eso estamos aquí cotorreando la noticia de una manera muy amable. Eduardo López, bienvenido. Marisela Herrera nos manda 99 estrellas. ¡Ay, carajo! Richie Flau Diamond, Love nos manda 75 estrellas. Ahora sí estamos bien estrellados. Pero eh, estrellado, cabrón. Sí, un mucho a, los, a todos nuestros queridos usuarios que se están poniendo muy guapos porque ¿Sí? estamos estrellando. Rosario García nos manda 100 estrellotas. Fíjate. Lili Montes dice: riff en una sudadera. Una ahorita. Sí, Hoy, ándale, o... sería fabuloso eso. Astro, ¿tienes algo en la existencia? Por supuesto, lo que ustedes me manden lo puede hacer aquí el equipo de Census. Si quieren, y si, podemos, y si no los tienen, los espacios, yo dono con mucho gusto la mía. ¿Cómo? Si no tienen, yo dono la mía. La sudadera. Adelante. ¿eh? Aunque... Okay. Lili Montes, ya tienes una sudadera. Eduardo López, saludos hasta la Ciudad de México. Perlita Fons, saludos a Fortín, Veracruz. Dice cerrando de gala con sudadera. Es correcto. Es la gala. porque okay. Rompemos paradigma. Aquí la gala son las sudaderas. Vamos a ponerlo de moda. <coughs> Georgina Nungaray dice la interpretación del legislador. ¿Cuál legislador ellos ni interpretan? Si no, pregúntenle a Enrique. Eh, ¿Quién más anda por aquí? ¿Quién anda llegando? Yo Fernando de Fernando Pepo. Venga, Toño. Venga, Pepe. Dice, los arrendadores en reciclo podrán acreditar, IVA, pero seguirán conforme a las deducciones que tienen los arrendadores en su propio régimen. No. Kike. Ah, es que, Depende. Acuérdate que ahorita hay arrendadores puros y arrendadores de confianza. Ah, chinga, tiene razón. ¿Eh? Hasta, oye, buen punto, eh. Ya vamos a empezar ¿Qué? a hacer los, las diferencias entre sí y no. Buen punto, venga. Son vengas, arrendadores. Los dos arriendan, ¿no? De las que puedes campechanear, güey. No se puede. No no, no empieces con tus cosas. Porque por ahí decían que pueden convivir o coexistir varios regímenes diferentes. Dijeron, Ni él, si vas, a, si tienes arrendamiento honorarios, los dos en reciclo, ¿no? Así que no se va a ir de, o, o porque tienen que calcular muy bien, no voy a tocar esa reglita de que vas para atrás, muy ¿no? complementarias. Pero no, el IVA, acuérdate, el IVA sigue igual. El IVA sigue igual, no hay ningún cambio. Mi estimado Efra, ¿qué nos puedes comentar de esta tan esperada resolución? Levanto la mano. Ah, ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, sí, está cabrón. haciendo catarsis. en su... Ah, perdón. Ah, perdón. Eso ya suena es podríamos... catarro. Güey. Mi estimado maestro René Ruiz Rojas nos dice, están haciendo pedazos quien opinaba el pago total para IVA en reciclo ahora que ya hay resolución miscelánea. Se pasan. Invíteme esa degustación tributaria. Cuando quiera, maestro René, cuando quiera le hacemos un espacio aquí para echar cotorreo y gracias por estarnos, este. Venga, venga. Atorizando. Ahí está la puerta abierta para que nos acompañen. Un saludo claro, también ahorita que uso. estamos aquí para, para, para Alfredo Vivar, ¿no? Que, manda, que nos manden un pinche. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que maneja mucho? Mezcal. El oiga, el mezcal, oiga, andale, Que salió la misalana, ¿saben? ¿De qué me acordé? tú, Martín, ¿no? Entonces, que nos manden mezcalito, chinga. ¿Qué dices? Pues si te mareas con el rompope, güey. ¿Qué decías, Enrique? Bueno, sí. Les decía que ahora que celebra mi celana, me acordé de algo de cuando yo era niño, había un programa de Topollillo. ¿Sí se acuerdan de Topollillo? Sí, obvio. Yo? No, a mí me lo contaron. A ver, Dino. Bueno. Dios, los, los que traen barbas son los que están más grandes. Allá, el astro ya no, de 20 años. Sí. ¿Saben por qué me acordé de Topollillo? Porque una canción típica y una frase de las muy típicas de Topollillo, ¿cuál era? La casita. Hola, <risa> Antier la noche, había chorrocientas publicaciones de las reglas. O sea, tenía 20 segundos que la habían publicado y ya todo el mundo la había leído a las 600 páginas. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, ¿really? O sea, ¿la, ¿La idea es hacer el primero? Sí. Pues, neta, como dijeron al principio del programa, entre en vigor el primero de enero del 2022. Tranquilo, Muchos avisos tranquilo. son en enero. Y cuando decimos enero, juguémosle al contador. Tengo el 31 de enero a las 12 de la noche para presentarlo. ¡Qué cheprisa andamos viendo! ¡Qué, cómo? ¿Qué el escrito que el aviso, ¡Cómo lo lleno! ¡Véndeme el formato! ¡Ahorita lo vamos a hacer! Oye, güey, tu ejecutivo, tu ejecutivo, este, ya sabes, ¿no? Tu ejecutivo ya, ya lo había, ya estaba sacando de chinga, cabrón, ¿no? O sea, Oye, ya cañas tú, o sea, sabes, yo, yo sabes que qué? se ocupa... Pero precisamente en este mar de información, lo que decía Efra al principio del programa, ¿ya quieren presentar el aviso hoy cuando la ley dice que el primero de enero, o sea, quién tal vez no se acaba este año. Primero hay que hacer el cierre, el anual. Se o sea. te en la calentura, cabrón. Y ya querían cancelar las facturas del 30, ¿no? Pate, güey, estamos a 29. Tranquilo. Otra regla que también, eh, creo que también era esperada, ¿no? ¿Qué onda con la, el tema de la cancelación en el mismo ejercicio de comprobantes fiscales? Cabroncísimo. ¿Te abrieron bro. la ventana de un mes? Así que póngase a revisar en ese mes, a ver qué hay que cancelar. Que por cierto, y por ahí vimos una, una nota de una revista de fiscalistas que me llamó la atención, que le puse aquí a los muchachos para saber su, su comentario, porque decían que en las cuentas incobrables había que aprovechar para emitir las notas de crédito al cierre del ejercicio, ¿no? Y dije ¿ay, what? Eh, esos, güey, esos güeyes del I, ¿no? Me está ánimo. cagadísimos. Está, está cañón, ¿no? Ahí sí, ahí sí me preocuparon, ¿no? Pero bueno, sí, en, sí, en ese sí, tema el, de... El problema, el problema es que están mandando una señal equivocada. equivocada definitivamente. No, definitivamente. Y al tamaño de alcance que tiene esa revista. Cara. O sea, es cuando dices, aguas con lo que dices, güey, porque puedes hacer que mucha gente se equivoque, cabrón. ¿No? Para mí, sí. hablando de equivocarte... ¿Te que el año pasado, si regábamos en las nóminas, si el año pasado la regábamos en las nóminas, ¿cuándo corregíamos? Enero sí, y febrero. Sí, eh, ¿Y La regla ahorita, ¿qué dice? Enero. Punto. Eh, ¿Para, para nómina? Pues es que dice CFDI, cualesquiera. A ver, déjame ver, porque yo me quedé con la duda. Porque, porque la regla 27147 dice CFDI. En general. En general. Entonces, ahí mete ingresos, egresos, nómina, todo lo que tengas que corregir. Corrígelo en enero. 271, ¿qué dice Quique? 47. 271, 47. Uh -huh. Bueno, ahí está la checo. Dice, los CFDs que se hayan emitido hasta el 31 de diciembre de 2021, en caso de que se requiera su cancelación, deberán ser, deberá de ser a más tarde el 31 de enero de 2022. Oye, pero este... Estaba viendo, ahorita que me dijiste eso, estaba viendo la regla 2756, ya hasta aparecen coordenadas, ¿no? Sí. ¿Eh? Y, y se establece que los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2021 hayan emitido CFD de nómina, que contengan errores u omisiones en su llenado, en su versión, ¿Eh? podrán, por ¿Eh? única ocasión, me en encantó, ¿Eh? única ocasión, corregir estos siempre y cuando el nuevo comprobante se elabore, que se elabore, se emita más tardar el 28 de febrero. Y se cancelen los comprobantes. Ah, ya entiendo, a ver si estoy, no estoy mal, Enrique. Tienes hasta el 31 de enero para cancelarlos y hasta el 28 de febrero para emitir emitirlos nuevos. Emitirlos, sí. ¿Qué, ¿Qué regla es, Mesor? Es, aguánteme el corte para que tomen nota 2756. Una cosa es cancelar los que están mal y otra es cosa correcto. los nuevos que vas a emitir. Es correcto, por eso me salió ahorita y qué bueno porque ha habido gente que se puede confundir yo ya me confundí, ya me desconfundí ahorita gracias a ustedes, entonces tengo el 31 de enero para cancelar y el 28 de febrero para re eh, sustituirlos. no sustituirlos Sí, van a ser de las reglas más sonadas en estos dos siguientes meses ah, no, sí, no, no, sí. No. ahorita lo que suena es el reciclo <ríe> <ríe> Hasta No, lo no, no, diga cuando cuando la cancelación también, pinche Quique, güey porque les va a pegar a varios, cabrón. No es tan sencillo el cambio, ¿no? La adaptación. ¿Qué les dije bueno, aquí... yo cuando hablé de los agapes? Decirles a todos los agapes, vas a pagar. No, no quiero. Pues, ¿Qué crees? ¿Te van a quitar 1.25? Quieras ¿Ya? o quieras, cabrón. Ya, quieras o no quieras, te lo van a quitar. Oye, estaba viendo de los agapes persona física, ¿no? Que si pasa de los 900, a partir de que pase ese límite, ya va a pagar impuesto, ¿no? Fíjate que son de las cosas que yo pronostiqué y que no me reconoce aquel astro, que yo les dije en el curso que íbamos a pagar impuestos por el copete. Uh -huh. Y es la verdad, eso hice la regla. No, <risa> los ya, 900. Ya, ya, Perdón, ya te vas a poner es que blogger. Yo no soy como ¿no? tu discúlpame. O sea, yo, yo sé, no utilizo los los blogger, las de ¿sí? que hago, perdóname. <risa> ya te vas a poner blogger y luego ya no me vas a hablar, güey. Sí, ya, ya. Por eso yo no hago colositos, o sea, esas cosas los dejo. No, ya, ya conozco gente como tú, güey. Luego no, ya no me hablan. Al rato, oh, yo tengo una grabación que tiene la fecha, desde entonces lo dije, por favor, allá en el estudio, pónganlo. <risa> por, aquí, por aquí mi estimado René Ruiz Rojas, del maestro, dice, el día que gusten ya tengo mi sudadera azul, no tan fina como ustedes, pero gatazo. Estoy listo. No, no, no, no, espéreme, espéreme, maestro René, le mandamos la sudadera de Rompiendo Paradigmas, no. No es se... la del Cruz Azul, no, esa está salada, eso no. Exacto, la del Azul está salada, eh, nunca ha ganado ni madres, esos güeyes, eh, discúlpenme por mi, por mi lenguaje este, exótico, ¿no? Que utilizo. Por eso ya nada más me dejan en un programa aquí, Census. y digan que... Adelante, adelante. Mi estimado Efra, ¿qué nos puedes comentar de todo este desgarríate? Pues este tema de las cancelaciones de los FDIs, ¿no? Eh, las razones por las cuales se tiene que cancelar el comprobante va a ser sumamente interesante. Sobre todo señalar cuando se cancela porque no se llevó la operación a cabo, ¿no? O no se concretó la operación. Eh, hay que recordar que este, para efectos de, de impuestos, según el Código Fiscal de la Federación, pues establece que los, las contribuciones se causan cuando se dan las situaciones jurídicas o de hecho. Entonces, si un, un, un contrato por sí mismo no genera ya el cumplimiento de la operación o la emisión de un comprobante. Entonces, puede que muchas veces se ha dado el caso que ya firmamos el contrato y decimos, bueno, mándame tu CFDI. Ok, y después el contrato, ¿sabes qué? Mejor ya no lo llevamos a cabo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? pues un convenio de terminación de ese contrato de que ya no se llevó a cabo. Y tener en ese, en ese sentido, bueno, pues el soporte, porque luego me va a preguntar la autoridad fiscal, oye, ¿por qué cancelaste este comprobante? Y señalaste además que no se llevó a cabo la operación. ¿Cuáles son tus justificantes? Y entonces ahora, a partir del control interno, establecer de manera precisa ¿Cuándo va a ser mi momento de expedición del comprobante? Para no estar en tantos supuestos de que solo por el hecho de hacer un contrato ya tenga que elaborar un comprobante fiscal digital. no Mejor esperemos tantito a que verdaderamente se concrete la operación. Ya te envíe la mercancía, ya te la entregue y ahora sí te emito el comprobante fiscal de que ya la operación es realizada. Y evitar cancelaciones porque no se hayan llevado a cabo, ¿no? Otro tipo de cancelaciones como las de sustitución. Me equivoqué y te puse zapatitos rojos y eran zapatitos azules, ¿no? Bueno, pues esa no hay ningún problema. Va a ser sencillo realizar el cambio y la sustitución. Mi problema va a ser cuando mi cliente después de ocho meses me diga que está haciendo una revisión del inventario y resultó que hay un excedente de un color de zapatos y hay un sobrante de otro, ¿no? O un faltante en otro. Y entonces se da cuenta que la factura fue incorrecta y ahora te voy a pedir que la canceles y la sustituyas. Y ya no estamos en enero, ya estamos en abril o en mayo y fue una factura a lo mejor de diciembre o de noviembre. Y entonces ahí... Rompido, Pero no estoy cancelando la operación. No. Es simplemente la sustitución de una factura. Uh -huh. Anteriormente era muy sencillo en el papel, ¿no? Te ponía, sustituya la factura número tal, no tenía ningún efecto más que simplemente de corrección. Y ahora pareciera ser que eso eh, va a estar afectando, pues, las operaciones. Nos lleva a la parte de control interno, que es lo que tenemos establecido para aminorar este tipo de circunstancias, ¿no? Y, y que. Una palabra muy, muy, muy exacta, mi estimado Fran, El control interno. El control interno y las normas de información financiera para este 2022 van a ser algo así, crack clic, en un de, chingo, ¿eh? De a hecho... de 2022 hasta el 2025 vas a ver un chingo de litigios basados en ese pedo. ¿Estás de acuerdo? Así es, mi estimado Astro. De hecho, invito a todos los, los paradigmáticos, vamos a tener un diplomado, control interno, NIF, en donde vamos a tocar este tema porque es sumamente importante. El control interno... No nada más es para hacer una conciliación bancaria, un inventario físico, es para lo que tú quieras. Y dentro del alcance que tiene el control interno también es el cumplimiento de obligaciones de cualquier índole, dentro de las fiscales. Entonces vamos, dentro de uno de los módulos vamos a trabajar sobre el control interno para esto, lo que decía Efraín, ¿no? El motivo de la cancelación, el motivo de emisión de los comprobantes fiscales de egresos, devoluciones, descuentos y rebajas que provengan de la misma operación, Ahora vamos a ponerle controles internos para documentar desde origen, no cuando nos revise el SAT dentro de un año, bueno, ya no sé, ni son dos, tres años, ya son muy rápidos. O cuando el algoritmo lo diga, sino desde que se hace la misma transacción, agregarle un ingrediente más a ese control interno, a ese proceso para cumplimentar este tema de el, el por qué estamos haciendo cancelaciones o emisiones de comprobantes en tema de egresos, ¿no? Entonces, no se lo pierdan, vamos a empezar febrero, marzo, terminamos en abril, cinco módulos de este Diplomado en Control Interno, INIF, y donde vamos a ver muchos aspectos, dentro de ellos están los fiscales, así que no se lo pierdan. Así es, mi estimado, este Pepe Soto, ¿qué nos comentas? Eh, no sé si será posible que atendamos una petición que nos hace Chayito García, nos acaba de obsequiar. 100 estrellas y me parece pertinente ayudarle con una duda, ¿no será? bueno hacerlo? A ver, sí, mira, pregunta. La pregunta que nos puso y realmente aquí hay un detalle muy delicado porque una empresa que presenta un aviso de suspensión de actividades y que después de eso sigue emitiendo comprobantes o recibiendo comprobantes, está demostrando que no suspendió actividades. Exacto. Entonces, muy delicado lo que hizo. Entonces, quedaría sin quedaría sin efecto si tendría que cumplir sus obligaciones fiscales. Y debería impuestos por todos esos ingresos, independientemente si hizo el el de ingresos o no. Porque si sí. tiene adquisiciones de mercancía, y vamos a hablar de montos relevantes, aunque esté en suspensión, está demostrando que sigue comprando y vendiendo. Bueno, sí. y si tiene, eh, si tiene CFDI recibidos y no emitidos, podríamos presumir otra cosa, ¿no? Sí. Es pues sí. correcto. Compró, correcto. vendió y Aún quedó la, ¿Dónde quedó el gatito? Que no? está peor. Y entonces nos metemos a las presunciones de la autoridad. ¿no? Decir cuánto es lo que debiste de haber cobrado por esas ventas o cuánto es lo que se debió de haber omitido o se omitió más bien de ingreso. Y aquí el tema es que eh, estas situaciones, vaya, que son delicadas, sobre todo cuando se dan entre familias. ¿no? Quiero pensar que la abreviación que utilizó fue del hermano. El hermano que siguió... Eh, facturando en nombre del hermano A, el hermano B facturó en nombre del hermano A y entonces, como bien comenta aquí, que nunca se suspendió la actividad, siguió estando activo, por lo tanto, ese aviso dejó de tener, por decirlo de alguna manera, efecto, lo que tendría que hacer es la reactivación desde ese momento o al día siguiente que se presentó el aviso de suspensión y continuar. Y el hermano A no puede señalar que no sabía o que no estaba enterado porque lo, porque lo más seguro es que se utilizó su fiel o se utilizaron sus certificados de sellos digitales o se utilizó su contraseña para poder hacer eh, estas operaciones. Y entonces, en ese sentido, pues hay que recordar que esos instrumentos fiel, C eh, certificado de sellos y, y contraseña, pues son personalísimos, ¿no? Y que en apariencia no pueden ser transferibles y por tanto, eh, aseguran que quien realizó la operación fue el hermano A. Entonces sí hay que regularizar en las la, la reglas de la ley de la, en la ley de la firma electrónica hay una frase que me encanta dice que una de las características de la firma electrónica es no repudio exactamente Quique, es correcto el no repudio. Si no repudio no puedo yo decir yo no fui es correcto es correcto por eso la sustitución de la firma autógrafa por la firma electrónica y así nadie puede decir, es que yo no lo hice, no, si sí lo hiciste, aparece tu firma electrónica, con eso es más que suficiente para señalar, tú lo hiciste, tú lo firmaste. ¿No? Que, que es responsable. Entonces, ahí tiene Chayito, eh, a sugerencia de los maestros, pues hay que regularizarse a partir del día siguiente al que se haya presentado ese aviso de suspensión, eh, tome, tome esto por los cuernos, eh, realice las, las correcciones que sean necesarias, si hay que elaborar declaraciones complementarias y pagar lo que haya que pagarse antes de que la autoridad se dé cuenta. Y si ya se dio cuenta, muy seguramente le va a mandar una carta de invitación. Oigan, hablamos de las cartas de invitación. Hablar, Estoy viendo, ya ven que ya me puse a leer las 629 páginas de la miscelánea Dos veces, ¿no? ¿En cuál vas? Eh, todavía no salgo del código. <risa> ahí vas, ahí vas. Es que me encontré, ¿saben?, una cosa. Tiene que ver con lo que pasó hoy A ver, ¿a cuántos de ustedes les llegó La invitación a autocorregirse Por retenciones? Uf, desde octubre llegó A muchísimos les ha llegado pues, sí. ¿Qué creen? Si andan en ese escenario Tu opinión del cumplimiento va a salir negativa Ah, cabrón, ¿en serio? Antes decía que si detectaban Que habías emitido CFD ingresos Y reportabas en ceros Ahora, para que tu opinión cumplimiento Sea positiva si encuentran discrepancias entre lo retenido y lo reportado, opinión de cumplimiento negativa. Ese es un nuevo caso que acaban de meter ahí para opinión de cumplimiento negativo. Es decir, si no aclaras esto que te está llegando, madres, opinión de cumplimiento negativa. Y así. lo malo, como tú lo sabes, es que muchos clientes nos obligan a que esté positivo. Sí. ¿Eh? Porque sus clientes así lo piden, ¿no? Sus proveedores. Pero es un tema que a veces es por la mala emisión de los comprobantes fiscales, ¿no? Con famoso PUE y PPD también eso los meten. Correctísimo. De... Ahí Ay, está el madre. tema. Híjole. Ahí está el tema. Y fíjense que acá? estaba viendo otra regla eh, respecto a los famosos CFDI todo poderoso, la 3917, con el tema de las declaraciones prellenadas, ¿no? Para el entero de retenciones de salarios y asimilados. Y va a estar prellenada, ya nada más eso así, pase y pague. Y el origen de todo va a ser los CFDIs de nómina. Entonces, otra vez, regresamos control interno de emisión de comprobantes fiscales de nómina, porque si viene el 2020, yo creo que este 2021 va a estar en la bronca del visor de nóminas que no coinciden las cosas y que también tiene tanto para la deducción como para el entero del ISR por salarios, pues ahora, como va a estar prellenado, pues como los pagos provisionales, ¿no? Todo se alimenta de CFDIs y si quieres ponerle más o menos... Vas a tener que revisar tus FDI de nóminas y desde ahí corregirlos, como dice esta regla. Acabas Entonces, de darle, de darle, de darle clic a todo el problema que se va a suscitar en el 2022. Control interno, güey. Control interno. O sea, todo, todo se resume en un chingado control interno. Y ahora, bueno. Toño, algo peor. Y ahora soy yo el que voy a tener que pedir disculpas públicamente. Porque un abogado me mandó a hacer CFDs y yo dije, yo estoy para otras cosas. ¿Pero qué abogado, güey? Porque. Este, un amigo, un amigo fraterno. ¡Nombre, nombre! <risa> ¡Nombre, nombre, nombre! Porque ese güey luego pone que, que se dedican, pero a penal, pero a civil, pero a mercantil, pero de. Chile, a divorcios. Porque... <risa> divorcios. <risa> Han de ser Superman, cabrón. Hasta caborrachos, o sea. Hasta caborrachos, güey. Sí, sí, sí. Si te agarran, si te agarran sacando tu, tu carro y que te agarren ahí en, en este. En el sopla ahorita, ¿no? También... Eso sonó no muy casilla. fuerte, Toño. Estamos en horario uh -huh. familiar, no, yo no. Ah, perdón, este... perdón, perdón, disculpe. Sí, sí, pero uh -huh. algo, algo que le doy la razón es que quien tenga que emitir comprobantes, que no necesariamente es el contador, debe tener vasto conocimiento de qué ocurre en el negocio, de lo que deben reflejar los FDIs, porque de ahí te pueden desprender muchísimas cosas, ¿no? Tan solo la emisión del comprobante fiscal de nóminas, yo creo que Pepe debe tener muchas... Anécdotas o la mala emisión de los comprobantes, incluso cuando quedan montados la semana, pagan por semana y quedan montados los meses, no se diga el año, va a generar problemas si no controlamos este tema desde origen, desde el control interno, tanto de elaboración de la nómina, pago de la nómina y emisión de comprobantes fiscales, ¿no, Pepe? Así es, porque incluso ahorita que comentaron lo del visor, pues yo no me fío al 100%, siempre les he comentado que prefiero que descarguen... Sus CFDIs por la vía tradicional, así como descargan lo de los ingresos y egresos, pues que por ahí, por esa misma vía, chequen los CFDIs. No, mira, y no, se, no se confíen al visor porque se me hace que traen por ahí algunos problemillas, ¿no? Mejoras, ¿También, ¿también la vía? F? ¿Eh? ¿También F? Sí, también. <risa> bueno, ¿qué herramienta es Infalible del SAT? Dígame una, ¿no? No, ninguna. Ah, incluso creo que ahorita le están llegando a los correos, ¿no? Carta de invitación de el, la diferencia entre el IVA trasladado, declarado y CFDI, ¿no? Ni tan siquiera pinche invitación, o sea, es un correo masivo a ver quién caiga acá. ¿no? Pues invitando, te está invitando. Es como, ¿te está invitando? Tu madre? Ah, ahí te va a poner aguacate, a ver qué hijo de la vecina, ¿no? Dice, no, sí traigo pedos. <ríe> tienen toda la razón, nunca me cuadro, ay, ya me cayeron, ay, si sí supieron que la chingada, ay, que, que, y entonces ya salen pagando, ¿no? ¿Pagando qué, güey? todo sí. no, es que ahí decía, no, a, a ver, a ver, a ver, a ver. Exacto. Ni tan siquiera una invitación, ¿eh? Al principio ni era una invitación, un corrompacido. Exacto. que me dijo, no me cuadra una cosa con la otra. Bueno, ok. Luego, seguido de esto. Revisaste. Y todo estaba bien. Pero aún así dudaste, ¿no? Ah. Y el patrón te dijo, paga lo que haya que pagar, porque ahí va el empresario pudiente, ¿no? El, el fifi. Lo que se tenga que pagar, que se pague, no? Y tú, para evitar pedos, no? Para, para explicarle, dices, no es mal, no es mi dinero, es el del, ¿no? Pague, pues sí, pues agarra la pinche línea de captura, le mandas, dices, no, sí. Estoy en un pecado mortal y lo que usted me está detectando de diferencias es correcto. Mándeme la línea de captura para que en este mismísimo momento le pague. ¿no? Y ya, güey, ¿cuánto está recaudando el SAT ahorita? Nada más por esos este... Mails que manda, güey. Sí, pero bueno, pero sí. como lo decía el maestro Rubén, por el miedo. ¿Por el miedo? ¿A qué? A que no me revisen. Es que creo creo que si pago esas diferencias ya voy a estar bien con la autoridad y ya no me va a revisar, ya no vamos a tener ningún problema. Entre paréntesis, entre lo que hizo mi contador que dice que está bien y lo que la autoridad está reportando, entonces como que le damos mucho peso a que es la autoridad la que lo está determinando, ¿no? Y ante ese, esa situación, ese conflicto, pues como que le voy más a que le hago caso a la autoridad aun cuando mi contador me está demostrando que efectivamente no hay ningún error, cuando efectivamente está todo debidamente timbrado, está debidamente pagado, y bueno, la autoridad también, eh, o los sistemas que son alimentados por seres no vale. humanos, tienen errores, y los hemos detectado. Se han detectado errores que son de la propia autoridad y que se han aclarado, y que a través de esa solución de errores también la autoridad va depurando la forma de emitir su sistema. Pero si nosotros, por ejemplo, en el caso que, que comentas, Toño, simplemente eh, tomo el recurso económico y lo pago para no tener problemas, pues la autoridad también supone que su sistema está, bien, ¿eh? está corriendo de manera adecuada ¿Sí? porque nadie se está quejando, nadie me está objetando alguna razón en por qué mi sistema eh, es inadecuado, ¿no? Como cuando llegaron estas, eh, estos, estos correos masivos de... Usted tiene deducciones de 10 millones y tiene comprobantes de 6. Ah, mira, es que tenemos el costo de lo vendido, tenemos ajuste menor por inflación, tenemos deducción de, y comenzamos a objetar toda esa parte y entonces señala a la autoridad, bueno, pues tienen razón. Mi sistema o la forma en la que lo estoy realizando no es la más adecuada, ¿no? Pero la tía Raquel, el, el, el, es que te cuadres a lo que ella tiene, güey. Bueno, acuérdense que necesitamos dinero y todos tienen que poquinar, o sea, si no, las tierritas del astro no van a subir de valor, no van a subir plus plusvalía. Ese porque... pinche mito que si suben de valor, no, que van a subir de valor. Si sí van a subir, pero los aviones de valor, quién sabe, ¿no? No, no Uy. dudes que... Bueno, ya le voy a dar un tip al, al gobierno federal. ahí te va ¿Cómo? La línea del bienestar. Aerolíneas no al bienestar. Dudes, no dudes que en unos días diga el presidente, hay línea del bienestar. Vuelos más baratos con nosotros. Sí, con el avión presidencial en lo que se vende. No, y con el avión presidencial, no seas mamón, güey. Y sí, Además neta. hacemos paradas Ay, en sí. cada esquina, damos, este, ¿cómo se llaman paracaídas? Para que ahí vayan bajando la gente, ¿no? Para ser eficiente el ah, traslado. Capaz, capaz neta, güey. Así como va la pinche velocidad de este pedo, sí. Oigan, Master, una pregunta que me acaba de surgir la duda. En materia del famoso reciclo, o como le quieran llamar. ¿qué pasa si yo tengo ingresos por ventas en efectivo y tengo una devolución y devuelvo la lana? ¿Voy a tener que pagar impuesto por eso? Porque no hay descuentos, no hay devoluciones, no hay rebajas para ese régimen. Entonces voy a pagar impuesto por una venta que al final de cuentas no se dio o cancelo el comprobante. Y esto me surgió, me brincó por el tema de la PT1, porque la regla 3.13.13, hasta número maldito duplicado, nos habla que puede ser disminuido para, de los ingresos las devoluciones, descuentos o bonificaciones de, la de, de, de los ingresos de la declaración anual para determinar la PTU, pero este, que emitan comprobante fiscal de ingresos, obviamente, ¿no? Pero me ahorita me entró la duda: ¿qué pasa si yo vengo de contado? Entró el billuyo un mes después, o brinca enero, por el día de Reyes, o febrero, o abril, o febrero, que ustedes ven que hay muchos soldados caídos, ¿no? Compren su sus muñequitos, los flores llegan, entregan y les dan un patín en el trasero, entonces devuelven los productos. Ya entregaron reyes, güey. ¿Eh? Ya entregaron reyes. ¿Ya entregaron reyes? No, digo que entrega reyes en enero, pues ya llega ley Ah, pues también. Entonces, oye, esa devolución, ¿qué onda? ¿Voy a pagar impuesto por un ingreso que no se dio? ¿O qué onda? Que así como está pues, la ley, entendería que sí, ¿no? Sí, es correcto. Es correcta la apreciación. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque las devoluciones, cualquier tipo de devolución es una deducción. Y en reciclo, personas físicas no hay deducciones. Por lo tanto, ese ingreso que se obtuvo en enero, que se obtuvo en febrero, y que a lo mejor la, la mercancía me la devuelven por falta de calidad, lo que sea, y le tengo que regresar el recurso económico, ya causó un impuesto y no tengo forma de recuperarlo. Si me quedo en reciclo. Bajo impago pago ISR, pero sí lo puedo aplicar para disminuir la base de PTU, que incumbran, ¿Sí? ¿no? Sí. Sí, y, y rebasas los 3 millones y medio y haces el recálculo y ahí aplicas esa nota de crédito, ¿no? Digo, perdón, Es el CFDI de ingresos, ¿no? Esa devolución. De aquí, aquí mi EFRA es hágase lo que la chingada gana se le dé. <risa> Total. No, no será, pinche porque pues ahí hay, hay, van hay los abogados, ¿no? es que el principio de proporcionalidad es que el principio de su chingada a ver, a ver, así quedó establecido y así por lo menos se va a operar y luego, qué, ¿quién se va a poner al pedo? no, no, lo que pasa es que no podemos ir vaya usted al pinche juzgado, órale no, es que, bueno, entonces, ¿qué chingada me está hablando? no, pues va ya, la regala ¿Qué sucedió? Porque sí es violación, sí, por supuesto, güey, por supuesto que viola un chingo de cosas, pero así quedó establecido cuál es el pinche problema. Así que va a haber mucha gente que tal vez ponga su pinche amparo, que tú quieras. ¿De aquí a qué se resuelve? Es más, no sé si a la fecha todavía si, sigamos con la contabilidad electrónica, algunos amparos se en ese entonces. Igual todavía siguen, ¿no? todavía no les dan este fallo wey, ¿no? y luego oigan fíjense que acá mis cuates los agapes tenían esperando que en la miscelánea les dieran chance de ser socios y ser agapes de confianza no salió nada lo único no? que salió y me acordé por lo que acaba de decir el maestro Martín de la 3133 bueno, quítale poquito para atrás, así como que le meto en reversa. 3 13, 10 A 3 13, 10 nos dice que según Agape quiere ser de confianza. Debe de ser socio. Sí, pero solamente de cooperativas de producción, de cooperativas de ahorro y préstamo o de sociedades no lucrativas. Donde sea socio de otra cosa no puede estar en confianza. Ni tiene derecho a los 900. Vámonos para afuera, régimen general. ¿Qué madre va a provocar? Sí. Qué despapalle, porque hay muchísima gente que hoy tiene sociedades y que tenía figuras, y les va a tronar la planeación. Les va a tronar, porque estaban como socios, como representantes. Como socios y en su negocio. Ya no. Lo, lo mismo bueno, que sí pueden quedarse que... ahí, pero ya se van al régimen general. Correcto. Lo, lo mismo que mi bebé de las sociedades civiles. No pusieron nada. No. Efra, ¿entran los rendimientos, los anticipos, o no? Como deducción. Como deducción, ¿no? Entra, no. sociedad la pregunta. Ah, es pregunta. Ahí te va. Ahí te yo va, pensé, ahí que, te yo va, pensé que Tú te, te, te, te, te ibas a aventar a ejercer la deducción. Entran, ¿no? Él ya dijo que sí. Yo, yo digo, dedúcelo, es que no está de manera estricta. Bueno, de manera estricta tampoco está que tengas que deducir la publicidad. No está un apartado que diga publicidad. Yo te metería los anticipos de remanente, tal vez en gastos, forman parte de mi propia operación. Sin esa, sin esos, eh, esa prestación del servicio que den los socios de las sociedades civiles, pues, donde el recurso económico, ¿no? Viene a ser una parte del gasto que pudiese considerarse para la operación de una empresa. Con en la sociedad Pero no. mi tía Raquel, no, no sé si piensa igual que tú, Catarina. Eh, y, vol y volvemos a, problema, a, a no. la etapa que te encanta, pues vámonos a juicio, ¿no? Es que no te no la tía Raquel. ¿Qué pinche pedo iba a pasar conmigo, no? Ya tengo un pinche problema para 2000. O sea, a la puerta, a la puerta, a la puerta. O sea, neta, a mí sí me. Y vuelvo a decir, voy a hacer la catarsis, ¿no? Pinche tierra aquel que le la... todo. No, a mí sí me perjudicó, cabrón. A mí sí me pegó en unos pinches abajo, así, pa, ¿no? Oye, oh, ¿lo deduzco o no lo deduzco? No, güey, no dice, ¿no? Vámonos a juicio. Pues no mames, ¿a quién voy a contratar? Pues, sé que tengo un chingo de fiscalistas muy, muy, muy cabrones y muy buenos, cabrón. Y ahí sí no tengo pedo. Pero aún así, voy a ser ridículo a la Suprema Corte. ¿no? ¿Para qué chingados? Voy a ser en la mañanera, güey. ¿No? Ni quiero que me conozca ese güey. ¿Para qué? ¿No? Pero me yo, yo, yo tienes embrollo. ¿Estás de acuerdo, ¿De verdad? ¿Estás de acuerdo? Pero, pero, pero logró el objetivo, ¿no? O sea, si al final lo vemos como un objetivo de política que tiene el gobierno establecido, él está cumpliendo con ese objetivo. ¿eh? De alguna u otra manera lo está cumpliendo, está siendo creativo en esa parte. Eh, Aún cuando pues, nos inconformamos con algunas cuestiones jurídicas, pero creo que también eh, está evaluando que muchos van a hacer eso, no van a acudir a juicio, no van a acudir a... ¿Por qué? Por el, también el historial que se tiene eh, en estas materias de otros años pasados, ¿no? Entonces, pero se ve que, que efectivamente el objetivo de recaudación, de fiscalización de manera ágil... El cambio de la versión 3.3 a la versión 4 no solamente es con la intención de eh, generar nuevos eh, cursos de CFDI, no, la intención es lograr una fiscalización muchísimo más rápida. Esta cuestión de las declaraciones prellenadas no es nuevo, ¿no? No. desde que se establecieron en el 2000, en el, por ahí por del 2012, 2011, ya se hablaba de una intención de una intención de lograr esas declaraciones prellenadas que no se había establecido. Bueno, pues ya nos fueron llevando a través de un camino. Siempre les comparto la, la fábula de la rana sobre la agüita caliente, ¿no? Si ah. pones a la rana cuando está hirviendo el agua, pues va a brincar de inmediato. Sin embargo, cuando la vas manteniendo desde un agua fría y vas calentando, vas calentando hasta que hierve, no supo ni en qué momento... Eh, le, le no. eh, calentó, güey. ¿Le calentó? Quedó cocinada, ¿no? Pues lo mismo nos pasó como contribuyentes, fue poquito a poquito, poquito a poquito y hoy ya está toda la plataforma lista precisamente para migrar a esa a esa intención, ¿no? Que que pues no no es una idea nueva tampoco de este gobierno, que ha sido un planteamiento a nivel internacional que fue también México adoptado, adoptó ese tipo de políticas, y bueno, pues hoy estamos viendo resultados en ese sentido, ¿no? Si lo vemos desde esta parte del Estado. Pero qué malazo. O sea, Regale, ¿qué hablando da? de, de tontería, es que te vieron el regalazo, el regalazo que nos dan el 6 de enero. 6 de enero. Ah, sí. Entonces, ¿Qué los, a cambiar? De, vas a cambiar? Regalo. regalo del 6 de enero, actualización automática. Así como Thanos, güey. A la fin ese día cambiaré el mundo fiscal. <risa> y si no tenías que estar en el reciclo, bueno, entonces mete tu aclaración. güey. Exacto, eso es lo que van a hacer. Los van a meter a todos al reciclo y el que no quiera estar, que mande su aviso. ¿No te gusta, güey, o no tenías que estar? Avísame. Avísame. no te conviene, avísame, güey. Porque a mí, a mi gobierno federal, sí me conviene. Sí, cabrón. conviene. Billetes, ¿Sí? señores, billetes. Con no, eso todo a todos obligan a hacer aviso. Cuando dijeron sea, en que la plantearon el, el permiso? Yo esperaba una resolución donde me dijera: hay excepciones, güey. Fíjate que eh, si eres a la mejor persona física y tienes una asociación, te la voy a perdonar. O sea, excepciones. Nos dieron pura, pura, ¿no? Pura. Del pura. Literal. Cabrón. Y así, así las dejaron, ¿no? nos repitieron lo que venían repitiendo en la ley de impuestos sobre la renta, lo que venían repitiendo en el Código Fiscal de la Federación, y nos dijeron, ahí te va, güey. Si no te ha quedado claro, te va doble. ¿Va? Sí, en realidad sí. es eso, no hay más. No hay más para dónde moverle. La ministra no, no nos puso un beneficio adicional. ¿Dónde están? No hay... ¿Qué, qué trancaso, güey? Porque si se si acordarán en gobierno, no por repetir gobiernos de... Enrique Peña también, ciertamente, era una basura. Pero cabe mencionar que en los gobiernos de Enrique Peña Nieto había la parte del INADEM. Crea empresas, claro, crea personas morales, ¿no? Para hacer crecer a México y que la chingada. Ahora pareciera un pinche delito estar en personas morales, güey, porque yo no sé cómo voy a hacerle con mi sociedad civil siendo persona moral. Me va mejor siendo persona física. ¿Como ¿Cómo qué? ¿Como reciclo? Sí, por mucho. ¿Por, mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque, porque si ya ves esto, bueno, pues al final, de todos modos, o sea, si pensabas eh, que en el reciclo a lo mejor el costo fiscal era más bajo y lo estábamos viendo desde esa perspectiva, con la regla miscelánea ya nos cambió todo, ya no puedes verlo nada más con la perspectiva del ahorro de impuestos. Eh, el, el, vamos a pensar, ¿no? Yo recibí X cantidad de un monto de ingreso de 300 mil pesos en enero, 300 mil en febrero, y fui pagando el 2.5, el 1.5%, la tasa que le corresponda, la más baja. Si en algún momento, en agosto, a los 3 millones y medio llego, y tengo que recalcular desde enero, pues el costo fiscal va a ser interesante, va a ser importante, y eso no lo voy a saber, y ¿a poco voy a renunciar? a un proyecto importante por el tema fiscal. Y bueno, pues ahí viene otra vez este tema de, del análisis. Dicen, no se necesitaba contador. Por ahí leía un comentario. No parece que no se necesitaba contador. Pues creo que hoy se necesita más al contador desde el punto de vista tanto financiero como fiscal. El financiero para ver cómo van a estar tus flujos, cuáles son tus riesgos. El fiscal para ver este apartado del las condiciones en, en las emisiones de los comprobantes, las multas, etcétera, y esta cuestión del, del impacto por el recálculo, ¿no? digo Eso va a ser, y, y tú ya no puedes decir que en enero no tuviste 300 o que en febrero no tuviste 300 mil pesos de ingreso. Ya los tienes declarados, ya no puedes de decirte de lo que has confesado, ¿no? Entonces, sí, la elección del régimen va a estar muy interesante un análisis a fondo para determinar si me conviene o no me conviene estar en reciclo y evaluarlo bajo esa perspectiva. ¿no? Ya, tenemos, ya tenemos un poeta aquí en el paradigmático. Ricardo Díaz nos dice, el que no quiera estar en reciclo se va a ir de hocico. <risa> muy bueno, muy bueno. Estrellitas para Ricardo Díaz. Nada más porque no te podemos mandar estrellitas, si no te las mandaríamos. Sí. Escribe. Gracias, Ricardo, por el poema. Estuvo muy, muy bueno. Pues, amigos, todos los que están hoy en Rompiendo Paradigmas, pues, esta estrellada, esta estrellada literal de resolución miscelaria fiscal para 2022. No la dejaron, no la dejaron, nada más. Hasta... Como dijo Paco Taigo, ¿no? Segundo. Ándale, como dijo Paco Taigo, segundo, ¿no? Seguimos cuarta Se las dejamos ir y doblada. Así, literal, la tía Raquel nos precisó sus pues, reglas que ya se sabían que era quieras o quieras. Oye, Toño, nos preguntaban aquí si va a haber curso de resolución miscelánea. Por supuesto que va a haber curso el día 8 de enero prácticamente luego luego entrando al año, el 8 de enero tendremos el eh, curso de resolución miscelánea fiscal 2022 para ver las atrocidades que hizo el Servicio de Administración Tributaria para este 2022. Si estás interesado, manda un mensaje, ahí contáctanos o gente de de Census, pues mándeles un mensajito, por favor. Pues bueno, muchachos, este, hay mucho, todavía mucho por estudiar, ¿no? Porque hay gente, como bien decían, publicó todo, me encantó porque antes hacían un análisis, ¿no? Ahora fue copiar y pegar, y luego hacían un, este, un resumen del resumen del resumen y no entendía qué querían decir, pero hay tiempo, hay que ponerse a estudiar, y no nos queda más de otra que seguir en este reto de tratar de entender qué es lo que quieren hacer, y evitar riesgos a más no poder, ¿no? Claro, sin actuar bajo las influencias del miedo, pero sí ser muy precavidos en las decisiones que vayamos a tomar. Como bien decía Efra, ¿no? Pues yo ya tenía un plan de qué seguir de manera tributaria y de repente me lugar voy a tener que cambiar o tengo que replantear todo. Pues eso se vena muy complicado, pero así nos pusieron de negro el panorama y así hay que entrarle, ¿no, muchachos? Oye, Toño, ¿saliste del UNAM o qué? Por el saludo. No, no, no, no. Ubíquenle ustedes. Ahorita voy a hablar al final, pero... Ah, este, sí, sí. Pues bueno, muchachos, llegando al final de este tema apasionante de un rompiendo paradigmas, el último de 2021, nos vamos despidiendo, no sin antes agradecer su preferencia, que nos sigan acompañando y tenemos el 2022, un reto impresionante, pero seguro con alegría, con chascarrillos, con malas palabras, vamos a hacerlo lo más digerible posible para todos ustedes. Mi estimado Pepe Soto, ¿qué nos puedes comentar? un abrazo muy cordial a todos. Que nos hayan este año 2021 fue medio extraño, medio medio característico, una una calca casi del 2020 2020. Pero esperamos que el próximo pues tengas tengas tú mucha salud porque mm. de todo lo demás tú te encargas. Así que pues que tengas un 2022 lleno de rompiendo paradigmas, y nos vemos el próximo año. Un abrazo a todos. Mi estimado Efra. Es un, un gusto haber compartido con ustedes durante estas emisiones, y esperemos en el 2022 continuar con más emisiones, siempre y cuando Facebook no nos bloquee. <risa> bueno, este, un gustazo, un gustazo. Este, bueno, pues ya nuestros queridos paradigmáticos, hagan su catarsis, ya tienen ahí el ejemplo que nos deja Toño, mucha profundidad en ese tema, y comenzar ahora sí después de ese catarsis, vamos a levantarnos, vamos a seguirle, y afrontar el 2022 con todas las ganas posibles, porque pues esto, si, si, si el conocimiento tuviera un límite, ya no estaríamos aquí, no, hay que seguirle, hay que seguirle, estas son cuestiones que siempre van a suceder y que no puede haber un mundo perfecto, al contrario, esto nos hace crecer. Esto nos hace crecer, es una oportunidad más de crecimiento y así vemos esta resolución miscelánea con sus bemoles y con la reforma fiscal, en fin, es parte del crecimiento. No ha sido la primera ni será la última a la cual nos enfrentemos de esta manera. Así que a seguirle, muchísimo éxito para el 2022. Un gran abrazo a todos ustedes, mis queridos paradigmáticos y pues un gustazo haber compartido con ustedes. Gracias. Gracias, mi estimado Efra, Mi estimado Enrique. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Rompiendo Paradigmas. Este año ingresamos. Este año nos dio mucho gusto pertenecer a la familia Census. De verdad que fue un placer. De verdad que me encanta la interacción que tenemos tanto en este programa con la familia Census. Y sobre todo, me encanta la forma en que hemos interactuado y hemos hecho equipo. Creo que la frase familia Census tiene mucho que ver. Dice mucho porque efectivamente todos los que estamos convivimos como una familia me siento muy bien por haber vivido este año con ustedes, en verdad ha sido un año difícil, como dice mi amigo Pepe, en lo particular esta enfermedad se llevó este año a tres personas que, muy cercanas a mí y pues sí duele, sí duele saber que la gente se va, duele que esta enfermedad no se quiera ir, que, que siga por ahí buscando resquicios y siga viviendo en el mundo, pero poco a poco así como en el tema fiscal que en este caso es lo menos importante la vida y la salud siempre será lo más importante un abrazo para todos y nos vemos en el 2022. Gracias, mi estimado Enrique. Y antes de ceder la, la palabra, al buen capitán Astro, yo nada más agradezco su atención, su confianza hacia nosotros en un programa diferente, hecho de manera diferente, en un espacio muy diferente. Pero lo importante es que, como bien decíamos, aquí interactuamos todos de una manera sencilla, con el propósito de compartir el conocimiento, experiencia, nuestros catarsis, nuestros problemas, pero como bien decía Enrique, como una familia, porque entre todos aprendemos mejor y aprendemos más rápido. Así que sigamos con este reto, nos quedan muchísimas cosas por venir, algunas muy complicadas, otras no tanto, pero yo creo que eso nos va a servir para sacarlo mejor como profesionales y poder dar el mejor esfuerzo para quienes reciben nuestros servicios, que son los clientes, y con la sana intención de que esto acabe ya con el famoso meme de ya güey, paren. Muchísimas felicidades, un abrazo 2022. Dios mediante nos vamos a volver a ver por aquí y mi estimado astro, el escenario es tuyo. Pues Raquel, sí. ¿Sí? no, no, no, ¿para qué le diste el escenario? ya para, ya para Ay, ya párale. <risa> Raquel, no, ya, aquí, aquí me diste aquí me diste aquí Raquel, aquí lo traigo aquí <risa> adiós familia Census. nos vemos <risa> después del próximo 2022 un abrazo, pasen feliz año también tú Raquel adiós <risa> <risa> adiós <risa>